Un abogado revela lo que paga Anna Gabriel de alquiler en Ginebra y la hunde. La es de la CAP va pidiendo dinero porque no ha encontrado oficio ni beneficio en Suiza, pero vive en una zona de la ciudad que no se caracteriza precisamente por sus bajos precios. Anna Gabriel no tiene ni para pipas, o al menos eso quiso hacer ver la es de la CAP cuando la semana pasada lanzó un llamamiento a la desesperada para recaudar fondos. Pensó Gabriel que con su francés nivel usuario la Universidad de Ginebra iba a darle trabajo y se ha encontrado con que su exilio está siendo más duro de lo esperado. No tiene empleo ni perspectivas de tenerlo, lo que le obligaría a abandonar el país en 90 días, puesto que Suiza ya ha adelantado que concederle el asilo sería del todo fantasioso. Y tampoco tiene dinero, dice porque los 6.000 euros que en febrero recaudaron sus compañeros en un concierto en su pueblo Sallentre y Obregat no dan para hacer milagros. Sin embargo, para no tener un euro Gabriel vive en Ginebra por encima de sus posibilidades. El exdiputado de CIU y abogado Ignacy Guardans, reconvertido en activista contra el procés, puso este lunes cifras a lo que paga la cupera de alquiler. El que vivió en la capital suiza durante años. Por lo que tengo entendido la zona en la que vive la señora Gabriel le debe costar incluso más que la media. Un apartamento en Ginebra de 80 metros cuadrados está por unos 5.000 euros al mes. Depende de dónde puede estar a 10.000 euros al mes", señaló.